producciones, ya, vamos, DP Conciencia 2022, sí, una vez más, Caín, DPK vamos. Duro panorama, dulce la trampa, el sube que te sube, luego como bajas La caída no te esperas, el suelo cepárate Miras al suelo, se hace duro el respirar cuando miras al cielo. Pero no dejen de mirar, que hay agujeros, olvidan al caminar. Pero allá está en el techo, no quiero taparlo con un estúpido velo que no tapa nada y encima suele ser feo. El agua bien clarita que hasta el fondo pueda verlo, con los paños bien calientes que la roña sale huyendo. Siempre argumentando, ya estoy hasta los huevos. O andamos de otra forma o se acaba el sendero. Déjate la. Si nadie lo comparte El que parte y reparte Se lleva hasta tu parte En la ruina nos quedamos Pero brotes siempre salen Solo yendo para adelante Construimos otra base Digan lo que digan No me hacen de clase Que yo vivo underground Y no pago pases Salto, con copio, pego Me quedo en la calle Camino paralelo hacia el valle No esperes a que estalle Acepta y tírale volante. Comprende lo que sientes Tú llevas el volante Calmo mi mente, fumando a la tierra con la base, de pecado lo que hace, yeah.